Feliz de estar acá en este, esto que charlábamos yo desde el año pasado con, con Horacio Barri y con Daniel Bonera que son como los dos que, que habían hecho la invitación inicial y muy feliz porque me parece que hay a lo largo de la historia como un quiebre que lo charlábamos mucho desde hace bastantes años con, con los dos que nos conocimos hace tiempo eh, entre lo que es la producción de conocimiento académico y la militancia del campo popular un quiebre que no es solo en Argentina, en general, y que lleva a no poder como articular esos dos espacios fundamentales, en el sentido de eh, una academia que cada vez se ha desligado más de las luchas y piensa en abstracto y se va a sus temas y a sus ejes como sin entender que además en el caso, muy particularmente en el caso de nuestro país, es financiada por de la sociedad, de ese espacio académico, y por otro lado, el campo de las luchas populares que a veces ha como menospreciado la importancia de la reflexión sobre las propias prácticas. el momento de aparecido en estas formas de la universidad de la calle, total es todo lo mismo, es algo en que creo que también es problemático, sobre todo el que cada vez es peor, bueno, esto ha dificultado y lo hemos trabajado en muchos lugares del mundo con muchos movimientos sociales, la dificultad para parar la pelota y pensar un poco más estratégicamente, digamos. O sea, hay que dar la lucha mañana de lo que está pasando, no se puede dejar de dar, pero también hay que abrir un poquito la cabeza pensar, bueno, ¿a dónde está yendo? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué actores hay? Pero, bueno, por eso feliz poder hacer esto, esa es la idea, ¿no? un espacio no es una conferencia, un espacio de intercambio con estos espacios de militancia este, para aprender, sobre todo, mucho yo, de qué está pasando, las peculiaridades de Sonora de Córdoba, qué está pasando a nivel nacional. Bueno, la idea era contarles un poco con este título que poníamos de reflexionar sobre esta coyuntura, eh, pensar un poco qué es, cuáles son las características que menos estamos viendo de esta coyuntura y que necesitamos poner sobre la mesa porque una percepción que tengo para bueno, yo soy muy futbolero lo sabe Daniel que compartimos la pasión cuerva este, jugamos a más este domingo bueno, te, pero, venimos bien pero digo, tomando una metáfora futbolística mi percepción es que gran parte de los espacios de militancia están atravesados hoy como si salimos 3-0 del primer tiempo en contra llegamos al vestuario y todo el análisis es pero qué barbaridad, qué bien juega el otro equipo qué paliza nos han dado qué terrible que es por qué será así por qué pudieron comprar a esos jugadores que nosotros no y entonces, claro, salimos al segundo tiempo que nos hagan 4-1 en el sentido de no hay ninguna reflexión de che, ¿habremos jugado bien el primer tiempo? No, o sea, es esta cosa qué es esto, ¿no? eh, pero TN, pero la concentración mediática, pero no dejan, pero mira las cosas que dicen, pero todo el mundo escucha y no hay ninguna reflexión, entonces lo que voy a hacer hoy es más doloroso por ahí, más provocativo, yo sé que muchas cosas no estarán de acuerdo, muchas cosas no les van a gustar, pero la idea es decir, bueno, ¿qué cosas no estamos viendo? ¿qué cosas estamos haciendo mal? ¿qué está pasando para que en este partido nos estén dando el baile que nos están dando? ¿no? y esto hablando no de una identidad política sino del conjunto del campo popular ¿sí? porque vale para unos y vale para otros o sea, todo parece que las opciones hoy van a ser entre la derecha liberal de la revolución de la alegría y la derecha neofascista digamos que está, parece que es todo uno dice bueno, ¿qué pasa? todo el mundo se volvió estúpido esto, esto ocurrió entonces, la idea es señalar algunas cuestiones. Primero, creo que hay un tema fundamental que es que nos hemos arrancado a nosotros mismos, no es que nos las arrancaron, nos hemos arrancado las historias de nuestras luchas. Y entonces, no hay manera de dar ninguna lucha si no uno no sabe cómo llegó a donde llegó. Y ¿Sí? entonces, no sabemos ni cómo llegamos al 2001 ni cómo llegamos, por ejemplo, en el ámbito que más me compete donde más he militado toda la vida que es el campo de derechos humanos cómo, lleg ¿Cómo llegamos a derrotar al mundo esas luchas están ausentes el análisis de esas luchas están ausentes y hay una narrativa que sobre todo la narrativa que se le ofrece y que es la única que tienen los sectores más jóvenes aún los que quieren estar cercanos a todas esas luchas, que la narrativa es que estaban los jóvenes maravillosos de los 70 y que luego hubo una dictadura y vino Néstor y descolgó los cuadros. Esta es la historia, o sea, los 80 y los 90 están arrancados de la memoria pública. Por eso es increíble lo bien que hizo, una cosa que no tenía ese objetivo, lo que es una película del juicio en el 85 que a los pibes de 20, de 18, de 15, de 25, les genera empezar a preguntarle a sus padres cosas que ni siquiera sabían con juicio. Y entonces, ¿y qué pasó y cómo fue esa lucha? Más allá de que a la película, si te falta algo, es la lucha popular. Porque justamente es sí, un juicio, pero en la narrativa hollywoodense de que son Batman y Robin, el fiscal y su fiscal adjunto, con su equipito. Más allá de que todos ellos existieron y la calle no está la calle que permitió que eso fuera posible en ese momento entonces digo recordando esa lucha yo creo que hubo tres columnas de esa lucha fundamental de las cuales dos están en plena crisis y desarmadas o bastante desarmadas y una subsiste pero paradójicamente es a la que más ataca si voy a tratar de describirlas el tema. para mí las tres columnas que permiten esa lucha y que explican el 2001 son las transformaciones en el movimiento sindical el surgimiento del movimiento desocupado en los movimientos sociales las cooperativas, en las fábricas recuperadas en un proceso esos dos procesos diría fin de los 80 son los 90 comienzo de los 90 y uno que viene de más atrás pero que logra articular esas luchas es el movimiento de derechos humanos en los tres casos, procesos de profunda transversalidad que también hemos olvidado. El movimiento de derechos humanos logra adhesiones del 80, del 85, del 90% en distintos momentos de la historia porque nuclea identidades políticas tremendamente diversas que en la lucha contra la impunidad acabamos con sectores importantes del radicalismo, sectores importantísimos del peronismo, toda la izquierda en sus amplios este, espectros y partidos y niveles y organizaciones, e incluso sectores de cierta derecha democrática liberal que también eran parte de ese espacio. quedaba fuera los milicos y sus cómplices y no mucho más. Entonces digo, estas tres columnas que fueron fundamentales en esa construcción se encuentran desde hace tiempo y cada vez más en una profunda crisis, voy a tratar de ver uno por uno. El movimiento sindical, recordemos que era el momento de surgimiento, el cuestionamiento a los gordos de la CGT, que va a implicar distintos procesos el surgimiento de la CTA, en un sentido, el MTA dentro de la CGT en otro, comisiones internas que comienzan a revelarse de lo, producto de todo ese proceso, sobre todo de los 90, y que le dio una fuerza y capacidad de articulación a todo ese proceso de lucha. Hoy tenemos una situación que en el punto más vital del trabajo sindical es más grave que los 90 porque tenemos siete años continuados, seis, siete según los distintos análisis económicos, de destrucción del salario. No hay en la historia argentina otro momento así. Hubo momentos de destrucciones muy fuertes del salario, la dictadura, el 2002, pero son destrucciones puntuales de dos, tres, cuatro años en el caso de la dictadura, no seis o siete y sin embargo uno no observa en términos generales más allá algunos gremios específicos que cuando se ponen en pie de lucha logran conquistas y entonces son la excepción uno no observa el nivel de conflictividad que tendría que esperar de esta destrucción sistemática del poder salero que ha llevado a esta situación también única en la historia argentina que mucha gente con empleo registrado formal debajo del nivel de la pobreza el problema en los 90 eran los desocupados por eso se agrupan como desocupados aún en los 90 un tipo con empleo registrado formal podía no ganar tan bien, pero estaba por arriba del umbral de la pobreza el problema es que se caía gente del umbral de la pobreza porque se quedaba sin trabajo o porque se quedaba con trabajo precario no registrado el movimiento sindical representa básicamente el trabajo registrado formal por eso oiga, ahí tenemos un primer problema que nos tiene que abrir una pregunta ¿qué pasó en ese movimiento? y ¿qué pasa con esa conflictividad? que tendría que estar y no está? y que explica una de las patas que nos está faltando en el segundo caso podemos ir al movimiento de derechos humanos creo que acá hubo una confusión yo sé que soy duro, sé que voy a ser provocativo como lo digo desde adentro, digamos, lo digo con cariño, incluso con comprensión pero creo que hubo una confusión con respecto a lo que implica un organismo de derechos humanos que es el que viola los derechos humanos es el Estado un organismo de derechos humanos tiene el rol de denunciar las violaciones a los derechos humanos por lo tanto, no puede ser parte del Estado, porque su rol es el organismo no puede ser parte. ¿Un miembro? Sí. Puede ser, y es valorable, que el Estado diga, quiero incorporar a mis estructuras de cuadros burocráticos a gente formada en los organismos de derechos humanos porque me ha permitido desarrollar políticas de derechos humanos. Perfecto. Entonces, renuncia al organismo de derechos humanos y asume el orden del Estado, está del otro lado de la mesa y va a tener a su propio organismo reclamándole. Y está bien, por ahí podrá dar respuesta. Cuando esto se confunde, y digo, y lo entiendo yo con comprensión, ¿por qué? Y porque el movimiento de derechos humanos se encontró con un Estado que históricamente o lo reprimió o lo ignoró, y después se encontró una gestión que le hizo lugar... Néstor Kirchner diciendo, soy el hijo de las madres, bueno, es lógico que esto genere una reacción, que genere un cariño, que genere una empatía, pero no tendría por qué generar una confusión, en términos de decir, todo bien, lo reconozco, ¿tá? pero exactamente, la palabra también pero la autonomía. Yo soy Movimiento de Derechos Humanos y por lo tanto, si como Movimiento de Derechos Humanos voy a un acto de lanzamiento de campaña. A todos los que me acompañan como movimiento de derechos humanos los estoy expulsando. del movimiento. ¿Por qué? Porque no tienen por qué compartir mi voto. Una cosa que yo vote, y es legítimo. A mí me parece de esta situación que quien mejor se ha comportado es este partido político, y entonces yo lo voto y me asumo incluso como simpatizante del partido político. Persona. pero mi organismo y esto fue lo que le dio potencia a los organismos es plural los organismos de derechos humanos en su gran mayoría hasta ese momento eran plurales que quiere decir tenían adentro a esas distintas identidades políticas que discutían un montón en los 80 con el alfonsinismo se discutió un montón dentro de los organismos porque claro los más cercanos al radicalismo veían con problemas la disputa con el radicalismo, se discutía, se acordaba, no se acordaba, se acordaba, hasta dónde, cómo lo denunciamos, con qué adjetivo, con qué... Bueno, al principio del kirchnerismo también esto era así, los más cercanos al kirchnerismo, no usemos este adjetivo con los más críticos, sí, yo quiero plantear que son lo mismo, que la misma impunidad de siempre. Bueno, son las discusiones que nos atravesaron siempre, son legítimos los dos puntos de vista, lo que no es legítimo es cuando yo te digo te impuse una identidad o te afilias o te vas o sea, si tenés otra no podés convivir si yo te estoy poniendo. y esto no solo le quitó mucha fuerza a los organismos, sino que habilitó algo que era imposible antes del 2012 que es que aparezca explícitamente por parte de partidos políticos con fuerza electoral la oposición a los organismos de derechos humanos. Porque, claro, yo lo habilito: si la lucha por los derechos humanos es del pueblo argentino, el que se opone a esa lucha se automargina de la política, que eso le pasó a Dual del Malo en 2011, ¿sí? cuando sale a decir que quiere avalar que terminar de establecer la impunidad y que se acaben los juicios en el exterior o sea, y las extradiciones, que haya una ley que impida los procesos de extradición, y más y sacan las elecciones de 2011, 1,5%. En esas elecciones de 2011, el saqueo Mauricio Macri, que ya existían, reivindican el proceso de juzgamiento. No necesariamente porque le gustara, sino porque es una conquista del pueblo argentino y no había un político que pudiera, salvo que quiera terminar como dualde, decir que despreciaba eso y se oponía a ese proceso de juzgamiento. Cuando los derechos humanos son una rama del kirchnerismo, se habilita. Entonces si soy antikirchnerista, puedo estar en contra de los derechos humanos. Y fíjense como en muy poco tiempo, entre 2011 2011, y 2014, antes de las elecciones el de 15, aparece el curro de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el curro de los derechos humanos es otro de los curros que visto. Más allá de, del análisis que hagamos de la construcción de ese discurso, que es eso que decía, analizar cómo juega el otro equipo, está bien, lo podemos analizar, y decir, bueno, efectivamente juega bien, digamos está bien, juega bien. La pregunta es, bueno, le dimos nosotros... Le habilitamos, siguiendo con la metáfora futbolística, es como cuando Maradona quiso jugar el Mundial en un lateral derecho y nos dejó afuera a Alemania 4 a 0, los 4 goles por nuestro lateral derecho. Bueno, más o menos lo mismo, bueno, si le dejamos libre el lateral derecho y está bien, sí, el otro juega bien, está bien, es cierto que Alemania jugaba bien, pero también nosotros le habilitamos eso. Una cosa que aceptemos que es una lucha del pueblo argentino y otra cosa es esto es una lucha que y es una lucha bueno, el que ya mismo no tiene, nunca tuvo el 80 o el 90%, en el mejor momento tuvo el 54%, con lo cual estamos diciendo, el techo es el 54%. Y en cuanto baje, va a bajar, lo que pasó. La tercera pata fue esa pata que surge en los 90, de las luchas piqueteras de ese proceso de crisis que genera el aumento feroz de la desocupación que van a ser los movimientos sociales. Esos movimientos sociales que van a ser un actor central de ese proceso también tienen su crisis, que podemos analizar, una crisis lógica. Podríamos decir ciertos procesos de burocratización que ocurren en general en el movimiento cuando avanza el tiempo. Pero yo creo que de los tres es el que más se sostiene en pie hoy, el que más está iluminando cosas de las que voy a hablar, después de las cosas que el progresismo no quiere ver y que explican por qué en barrios populares crece tanto el neofascismo. Los únicos que están advirtiendo son los movimientos sociales de la identidad que sea. ¿eh? Grabois, Pérsico, el polo obrero, de la identidad que sea, están diciendo todo lo mismo, y ahora vamos a ver lo que están diciendo, pero eso muestra que siguen sí, presente, que hay. Pero paradójicamente, el actor más atacado Justamente, porque el otro equipo, porque Alemania sabe jugar y sabe dónde atacar. Y entonces, la creación de un movimiento antipiquetero, la articulación territorial con el narco para comer de territorio a los movimientos sociales, el ataque diario de toda la maquinaria política y mediática a los planes, a los movimientos. Pero también el ataque de las fuerzas populares a los propios movimientos sociales. una propuesta que no sé a quién se le ocurrió, de que los planes los manejen los intendentes, ¿sí? que sabemos que sin luchas sociales esos planes van a durar tres meses, cuatro meses, un año, si es un intendente amigo. Porque es el plan lo que explica la capacidad de sustentar un proceso de lucha que fue el que logró el plan más allá de cómo nos caiga cada movimiento social que ha logrado esto entonces me parece que ahí en la crisis de esos tres ejes radica esta impotencia que uno siente de decir, bueno, estamos en un momento de retroceso estamos en un momento en donde esa crisis hace que lejos de un ascenso de las luchas, tenemos un descenso producto de la crisis de esas tres columnas que hay que ir recuperando más allá de que se suma una cuarta, porque podríamos decir, bueno, pasan cosas nuevas, ha habido una nueva columna que ha sido la marea verde, el feminismo, que bueno, esa es una columna nueva, no existía con esa fuerza en ese momento, bueno, hay un gran desafío de cómo uno conecta esa columna con las otras, que son discusiones dentro del feminismo, la vamos a plantear algunos temas, pero es, ¿esa una solo va a dar una lucha corporativa o va a intentar articularse con las otras luchas y cómo? En los 90 lo que decía fue el rol de los organismos, de alguna manera también de la CTA. ¿sí? De Genaro tuvo un rol relevante en esa articulación. Para mí, el gran movimiento en ese sentido fue el encuentro de memoria de la justicia. Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, creado en el 96 Primero, tenía una pluralidad total, la única que nunca estuvo fue EVE pero bueno, a EVE igual todos la queríamos siempre y nunca había estado nada porque era EVE o sea, pero todos los demás organismos estaban en el Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia pero además estaban todos los sindicatos articulados en ese proceso de lucha y miles y miles de movimientos sociales, organizaciones vecinales, movimientos territoriales. El encuentro de memoria de justicia no era un organismo de derechos humanos. La lucha contra la impunidad era la que articulaba, pero articulaba infinidad de procesos de lucha. Entre otras cosas eso lo perdimos porque el encuentro se parte en el 2006. Si quieren entramos en preguntan cómo fue ese proceso, pero es muy triste. Nosotros se parte, entonces tenemos este delirio de que a los 24 de marzo tenemos dos marchas, y que uno de los pocos que logró quebrar el delirio fue Sergio Maldonado, que me sacó el sombrero, cuando dijo si quieren que haya marcha por Santiago, a ver una marcha, déjense de joder. Y si no, no hay marcha, y logró lo que no podíamos lograr, Todos insistíamos que por lo menos una marcha, nunca la de 24, pero por lo menos las marchas por Santiago fueran marchas únicas. Ahora, a ese debilitamiento de esas columnas, o esa crisis de esas columnas, se suma una crisis política que me parece que también permite explicar el momento en el que estamos. Y esa crisis política me parece que tiene que ver con, por un lado, una crisis de representación de los sectores populares. Esto es un movimiento popular en sus dirigencias, que se ha vuelto cada vez más conservador. Y que entonces, de una forma totalmente anti del uso de un concepto gramsciano como correlación de fuerzas, nos bombardea todos los días diciendo que tenemos que tener paciencia porque no da la correlación de fuerzas. Esto jamás lo van a encontrar en Gramsci, la correlación de fuerzas, es un concepto para pensar cómo uno ordena estratégicamente la lucha, no una excusa para decir que bien juega Alemania ¿Sí? porque si no hacemos nada la correlación de fuerza cada vez va a dar para menos y ¿Sí? no es que automáticamente es como el tiempo, parece que fuera como el tiempo, entonces uno dice no, es que llueve, no salgamos porque llueve, eventualmente algún día va a parar, pero la correlación de fuerza no es como la lluvia. ¿Sí? O sea, si no hacemos nada va a ser cada vez peor, no vamos a salir nunca. ¿Sí? Hay que ver. ¿qué hacemos para transformar esa correlación de fuerzas? Y después, que esa crisis de representación también tiene que ver con una falta de percepción de lo que está pasando en los sectores populares por parte de esa dirigencia política. ¿Sí? Un alejamiento cada vez mayor que es lo que explica por qué tiene tanto éxito ley cuando dice la casta política. Yo creo que hay que dejar de esos discursos facilistas de que la gente es estúpida porque ve mucho TN. Cuando un discurso tiene éxito es porque tiene un núcleo de verdad. No quiere decir que lo tenemos que comprar que lo tiene un núcleo de verdad. sino aunque te lo pasen todo el día por la tele, ¿qué es eso? O sea, la pelea con Clarín del gobierno desde el 2008 y ese mismo gobierno, nos guste más, nos guste menos, gana las elecciones del 2011, con el 54% eso quiere decir que la gente tonta no es el problema es si lo que le pasa todo el día tiene, tiene un núcleo de verdad Ahí estamos más complicados por el núcleo de verdad, no solo porque se lo pasen todo el día entonces, que hay una casta política aun cuando no la llamemos casta, aun cuando no aceptemos las miradas de mi ley, es un núcleo de verdad en un sector político que se ha desprendido no solo de los intereses de los populares, sino de la percepción de lo que está pasando en los sectores populares. Y menciono tres temas donde ha sido muy inteligente la derecha, Alemania, ¿sí? el otro equipo, en entender que tenía que pegar ahí porque no estamos entendiendo qué está pasando ahí, que es el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico y el tema de los cambios de los procesos identitarios en parte, producto de las conquistas de las luchas género. Voy brevemente con esos tres la idea es por ahí ir cerrando porque lo que más me interesa es el ida y vuelta ¿no? que tengamos mucho tiempo para el ida y vuelta. Primer tema, el tema de la inseguridad. Nosotros tenemos una situación que desde los 80, sobre todo desde fines de los 80 hasta hoy, implica un aumento sostenido del delito común, en especial afectando a barrios populares, que no es una curva absoluta, sino que es sube, se estanca en un nuevo nivel, sube, se estanca en un nuevo nivel, sube, se estanca, pero cada vez va a escalones superiores. Esa situación se sufre, sobre todo, en los sectores populares. Pero tenemos dos problemas de registro de esa situación. Primero, que ha habido cada vez menos control sobre la producción policial de la estadística de esos casos. Que esto empieza muy temprano, cuando analizamos las estadísticas, se ve ya desde 2007 como proceso, y entonces nos pasa en la seguridad lo que pasaba en el INVEC con Moreno y genera el mismo odio. ¿Y desde cuándo está la estadística, perdón? La estadística existe, las series históricas están desde el 2001, lo previo hay que recomponerlo, pero al recomponerlo uno ve las, estos saltos que tienen mucho que ver con las crisis económicas, en los saltos, pero después no se vuelve al nivel previo no se escucha lo que dice sí. ahí vamos después si no, eh, distribuimos un micrófono sí, lo que ella dice es que si tiene que ver con los procesos de desindustrialización, sí o sea, con la transformación de la lógica del trabajo con las crisis económicas, pero bueno más allá de las condiciones objetivas de ese cambio lo que digo es, hay dos problemas en el registro, el, prim el primero es este que es nos pasa en seguridad lo que pasaba en el INDEC de Moreno y esto me da mucho odio. Cuando vos te dicen hay un 2% de inflación y vas al supermercado y te encontrás que hay un 15% y tenés a los funcionarios encargados de la inflación diciéndote, y 2%, ¿sí? es igual que en los mejores países, no tenemos ningún problema con la inflación, sentí que te están escupiendo en la cara, te están burlando de vos. Eso se corrigió, pero fíjense qué loco, en el macrismo, ¿no? y entonces el índice inflacionario es mucho más preciso hoy, entonces, por lo menos sabemos el desastre en el que estamos. En la seguridad esto no es así. Primero porque es más difícil, digo, el único delito que es más fácil de detectar, entre comillas, fácil es el homicidio doloso porque el cuerpo en algún lugar tiene que estar, pero cuando comparás esa baja supuesta del índice doloso desde 2007 hasta hoy, interrumpa el índice de homicidio doloroso y lo comparás con los datos de salud, y el aumento exasperante y tremendo de las muertes indeterminadas en salud, de ah, me parece que voy entendiendo dónde me están escondiendo la muerte, que la población de los barrios populares me está diciendo que ocurre. Entonces, ahí tenemos un primer problema, pero además tenemos un segundo problema de registro, que es una mala comprensión, creo yo, del garantismo, que ha confundido mucho a la izquierda en general, que no tenía ese problema hasta los años 80, que homologa la lucha social, la protesta social y el delito común bajo la idea de que hay que defender las garantías de quienes son afectados por el poder punitivo. Y es cierto que hay que defender las garantías de quienes son afectados por el poder punitivo, pero no es lo mismo un luchador social que un chorro. No es lo mismo. Y la romantización del chorro ha alejado a las izquierdas de los sectores populares porque eso se dice muy fácil desde los barrios de clase media custodiados mucho más por la policía o la vigilancia privada. En los barrios populares esta idea de los derechos humanos de los delincuentes en donde se monta el neofascismo también tiene un núcleo. No es cierto que en el barrio popular son todos delincuentes ¿No? Son muy poquitos Esos delincuentes están complicando la vida a toda la gente que vive ahí Entonces, si no vas a sancionar nada de eso ¿sí? Si el discurso es que no vas a sancionar nada de eso que esa gente tiene derechos Lo que vas a lograr es que le quemen la casa, que lo linchen y que voten al neofascismo que le promete bala. Porque una cosa es que digamos bala a un tipo que salió a robar una bicicleta. No. Prisión perpetua a un tipo que salió a robar una bicicleta. No. Pero por otro lado decir, bueno, pero un tipo que le roba la bicicleta a sus vecinos de un barrio donde una bicicleta o un celular no es un objeto fácil de conseguir y requiere mucho laburo en una situación difícil, tampoco es ni una conducta reivindicada, ni una conducta romantizada, romantizar, ni ningún equivalente de ninguna lucha social. No es un luchador, digo. es el más egoísta al barrio, es justamente lo contrario del que se organiza y arma un movimiento, y lucha, y trata de conseguir derechos, y en general es, se enfrenta a eso. Me parece que ahí hay una confusión que no ha ayudado para nada, de la mano de la falta de registro, y que tengas un Ministro de Seguridad diciéndote que tenés la tasa de homicidio doloso de Noruega que es como decirte que tenés la tasa de inflación de Suiza. O sea, es esto no lo siente como una burla casi personal. El segundo punto que está asociado a este es el narcotráfico. Estamos sufriendo una profunda transformación en nuestro país con la llegada y consolidación de las redes de narcotráfico y narcodelito, en especial, otra vez, en los barrios populares. Salvo los movimientos sociales, no escucho a ningún dirigente político del campo popular, bueno, está el santafesino, el amigo de los que rara, una rara excepción, digamos, muy valorable, pero no escucho, digo, ni en el peronismo, ni en los partidos de izquierda, del narcotráfico habla Pulch con su propuesta de meter a las Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico, que es lo peor que se podría hacer. Sí, es cierto que eso es lo peor que se podría hacer. Pero eso no quiere decir que el problema no exista. Eso no quiere decir que no tengamos que pensar qué otra cosa se hace para frenar el avance del narcotráfico en los barrios populares. Porque además, a muchos de los dirigentes de los movimientos sociales se está matando el narcotráfico, no articulado con la fuerza de seguridad, pero no va a la fuerza de seguridad, va directamente al narcotráfico, que tiene negocios con la fuerza de seguridad, pero que controla el territorio. Y justamente el movimiento social le es que genera un problema porque también controla el territorio. Entonces, cuando le disputa territorios, le disputa territorio a los movimientos sociales. Tema ausente, y otra vez, en el cual la derecha neofascista sí tiene discurso interpela, escucha, ¿sí? propone. Y el tercer punto, decíamos que estamos sufriendo transformaciones muy fuertes de la identidad que tienen que ver con un aumento del solipsismo que se encerramos en nosotros mismos, del narcisismo y que cada uno tiene muchas dificultades para registrar al otro y para registrar el sufrimiento del otro. Y en esa clave creo que ha habido una consecuencia inesperada, indeseada, que no fue buscada como tal, pero que, a la que tampoco se hace lugar, que es que en esas conquistas hermosas, tremendas, de la lucha de género en la última década, que lograron que los abusos cotidianos que ocurrían en ámbitos de poder, un profesor, un jefe, el acoso callejero, ya no sean tan fáciles tan impunes pero en esa lógica se llevó esa estigmatización del escrache a la relación entre pares que generó para varones jóvenes una situación de mucha complejidad, de mucho malestar en un momento muy importante de la vida, como es el momento del descubrimiento sexual, del desarrollo. Y por eso digo que son situaciones muy distintas, que una cosa es el escrache a un profesor que utiliza la instancia de poder con su alumna y otra cosa es del scratch entre dos pibes de 15 años porque un pibe le dijo a la piba no sé qué vinculado a lo que le gustó o no le gustó esos pibes son la masa central de apoyo de un porque es el que escucha y otra vez propone algo horrible Propone desmontar todas las conquistas de la lucha de género, pero está escuchando a alguien a quien no estamos escuchando. Desarmamos ese sufrimiento y la cuestión es: bueno, ya sufrimos nosotros suficiente, ahora que sufran ellos, le toca el péndulo, va para un lado, digo, excusas que escucho, el péndulo va para un lado y para el otro, ahora que tengan miedo y que sufran este, y que aprendan a desmontar el patriarcado y una cantidad de consignas que no resuelven el problema para nada, porque además no es justo. Hay una injusticia, así como hay una injusticia en el, el delito común, por más que entendamos de dónde surge el delito común y podamos justificar en ese caso puntual, pero no quita, que produce una injusticia a los demás. Sí, acá también podemos entender de dónde surge, pero produce una injusticia y el objetivo del campo popular es escuchar e intentar resolver las injusticias. ¿Sí? Me parece que en, en la articulación de estas claves, por ahí agregaría una cuarta y ahí se hicieron que eh, también se ha minimizado, y esto también lo ha aprovechado mucho el neofascismo, el rol disolvente del lazo social que implica la corrupción se ha minimizado la corrupción sobre todo si es la corrupción de los amigos la corrupción de los propios bueno, hay que aguantarla, bueno, porque roban pero hacen, bueno, pero los otros roban más ¿sí? otra vez el A, pero Macri, que tan inteligentemente utilizó la derecha tiene un núcleo de verdad que, que vos crees que podés resolver los problemas del campo propio diciendo el otro es peor. La propuesta política de menos malo es lo menos entusiasmante que existe en la construcción política. ¿Qué es la propuesta que se le está ofreciendo hoy a los sectores populares? Es? Que Te dicen, que claro, estoy sufriendo y la respuesta es: mira, vas a seguir sufriendo mucho tiempo pero el otro es peor, sufrirías más. Y la otra respuesta que escuchan tampoco les resuelve el sufrimiento, pero es mucho más inteligente y por eso cobra fuerza el neofascismo, porque escucha ese estoy sufriendo y la respuesta es está sufriendo, no lo vamos a poder resolver, pero que sufran ellos también. Y esa respuesta es más potente. La idea de la casta política, voy a pasar la motosierra por el gasto estatal. Entonces, ¿a vos te han hecho sufrir todo este tiempo? Yo no te voy a resolver el sufrimiento. Es pues esto, no es una propuesta, no retoma las banderas del campo popular en ese sentido. No, no le promete resolverle el sufrimiento, pero sí le manipula el odio en términos de decir, primero lo escucha, que en otro lugar no tiene, escucha, es, sí, te escucho tu sufrimiento y ese sufrimiento el tema es lo que podemos hacer es encontrar quién tiene la culpa y reventarlo que sufran ellos más de lo que está sufriendo vos. Lo vamos a colgar en la plaza de mayo y esto con no es efectividad porque efectivamente se está sufriendo mucho y entonces me parece que bueno cierro acá por ahí para abrirlo a, a los intercambios pero me parece que necesitamos revisar estas cuestiones para poder entender en ese entretiempo, bueno, qué cosas necesitamos cambiar, necesitamos recuperar memoria, necesitamos rearticular. ¿sí? Yo creo, y con esto cierro, que eh, se, se ha logrado infantilizar mucho al campo político popular. Entonces, estamos como una especie de infantilizar y neoliberalizar. ¿sí? Entonces, estamos como si fuéramos consumidores del mercado electoral, estamos tratando de ver cuál es la mejor oferta dentro de todas las malas y que hemos perdido la capacidad de entender que la acción, el mundo en el que vivimos es producto de nuestra acción y que nadie lo va a cambiar por nosotros. Y que lo que hay que hacer es, es articular, recuperar la memoria de esas luchas y dar las luchas que hay que dar. Y en todo caso, alguien se pondrá al frente de esas luchas, de los que están, nuevos los que nos gustan, los que nos gustan menos es esa frase tan potente de la historia del campo popular y que hoy ha sido absolutamente olvidada que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes no es, che, me quedo acá sentado a ver que me llamen y si me llaman estoy que me digan lo que tengo que hacer ¿me tengo que movilizar o no? esta infantilización es Perder todas las armas, yo me movilizo porque esto no lo aguanto más. Y ponete a la cabeza de esta movilización, y si no, se va a poner otro. Vamos a encontrar alguno de los que estamos luchando, que se pondrá. Y si se pone alguno que tiene otra imagen y sirve, no hay ningún problema. Ya veremos, ya veremos. No, pero creo que es necesario, como esto, quebrar esa lógica de la paciencia porque la correlación de fuerza no da, porque lo que vemos es que el mapa no hace más que desplazarse a la derecha y se va a seguir desplazando a la derecha, en tanto no lo frene la lucha popular. Y la lucha popular sale de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero por eso la idea de este diálogo, ¿no? para empezar a, a charlar eso. Así que lo, lo abro lo vamos repartiendo mi cámara, vamos